Así lo afirmó el dirigente político y aspirante a la alcaldía en este municipio de San Francisco de Macorís, Emmanuel Trinidad, al ser cuestionado sobre si se reservaría para candidatos de partidos aliados la sindicatura en las siguientes elecciones del año próximo. En el caso de San Francisco de Macorís, eh, se cedieron en el proceso pasado tres leidurías y una diputación. Eso significa que esos espacios son los que se van a consentir en este momento. La candidatura a la alcaldía es una candidatura que es del PRM quien la ganó, como consecuencia realmente no se le va a ceder a lo que son los partidos aliados. El dirigente político y viceministro de Deporte dijo que comparte con varios compañeros las aspiraciones al ayuntamiento de este municipio, valorando a Miledis Núñez y Juan José Rosario. Bueno, ha dado manifestación de interés en ser alcalde el compañero Joaquín Peña, ingeniero, eh, profesional y maestro de la Universidad eh, del CURNE, Está el compañero Rafael Díaz, quien fue un compañero regidor, también está aspirando. He conocido también del compañero José Rosario, a quien yo he definido como el obrero de la política, un trabajador 24 horas y que goza de un gran liderazgo de nuestro partido. Lo mismo podía decir también de la compañera Miledi Núñez, que está también aspirando a esta posición. Recordamos que el Comité Político informó que el 20% de las candidaturas se reservarán en las próximas contiendas para los partidos aliados. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.